vamos a ver la manera de cargar un detenido a nuestro legajo debemos ingresar a la ficha del imputado con doble clic y en la parte inferior dentro de las solapas estas que están acá cliquear la de detenciones vamos a agregar una nueva y nos abre toda la pantalla de registro de la detención nos pide la fecha de la detención, vamos a tomar como ejemplo ayer y nos pide la hora. En color gris, quizá no muy visible, eh, se encuentran pequeñas flechas para poder movernos dentro de las horas a seleccionar. Vamos a suponer que lo detuvieron a las 8 de la mañana tengo bastantes rangos para elegir 8 de la mañana paso a mi siguiente campo el organismo donde está detenido lo elijo delitos lo especifico y si sé la fecha en la que va a ser liberado la ingreso así como también el motivo de la liberación. Una vez que ingresé todos los datos, guardo. Y vamos a ver que se encuentra actualizada la información dentro de la solapa de tensiones con todos sus datos bien cargados.